Bueno, estamos de vuelta acá con, con el doctor Arroyo y fuera del aire hablábamos unos temas, la verdad, recontra interesantes y uno de los temas que hablábamos que quiero sacar al aire es el tema del COVID, ¿no? Eh, hay que ser lamentablemente redundante con este tema. Eh, mirábamos acá en la tele de la radio que aparentemente va a haber nueve días de confin eh, confinamiento estricto, entonces... Hablábamos, ¿no? De, de, de... Más que nada, queremos saber del lugar de donde es oriundo el doctor, ¿no? Y de donde trabaja, ¿no? Chaco y Santiago del Estero. ¿Cómo está la situación ahí? ¿Cómo eh, el gobierno de esas provincias lo está manejando? ¿Y cómo lo ve él también, ¿no? De la parte profesional. Eh, bueno, en Santiago del Estero, por ejemplo, que me estoy comunicando con, con mis colegas de allá de Santiago del Estero. Justo la, la jefa de internista de nuestra de la clínica en la que trabajo. Eh, hubo un rebrote en la clínica ahora con pacientes eh, con COVID eh, y con personal de la clínica claro. con COVID. Eso te iba a preguntar si era solamente pacientes o también personal de pacientes la clínica. Pacientes y personal de, con COVID, eh, en la que ya eh, se habló con todo el personal y ya se habló con todos los familiares, de los pacientes internados, porque es una institución de pacientes de internación crónica, uh -huh. eh, donde el sistema de salud está en un 99% colapsado. Qué terrible. ¿no? ¿me ¿Vos y sabés era. la cantidad de habitantes que hay en Santiago del Estero aproximadamente? Y actualmente está alrededor de los 400, 450 mil habitantes. Oh, un montón. Sí, y, y tener el, el, ese porcentaje de ocupación de camas es terrible. El problema es que, el problema es que Santiago del Estero eh, es una provincia muy grande, pero que tiene la concentración de camas disponible en cuatro o cinco ciudades nada más que es capital, banda, Termas de riondo, frías y pare de contar. ¿Y qué pasa en el resto? ¿En el resto de las localidades. No hay, no hay servicios de terapia intensiva. En ciudades del interior no hay terapia intensiva. En y los trasladan, o sea, hay, tienen ¿qué hay? que hay, salas, sí sí. salas de primeros auxilios. Son solo hospitales, hospitales rurales, hospitales zonales, pero tienen internación clínica. Básica, digamos, y después... Okay. Lo compensan y lo trasladan a ambulancia. Y todo termina, digamos, como centros derivadores a hospitales de primer nivel en Santiago Capital o Banda. ¿Qué, ¿Qué cantidad de kilómetros hablamos? De la ciudad más lejana que no tenga este tipo de complejidad. Sí, por ejemplo, Monte Quemado está hablando de casi de 450, 500 kilómetros. Es como ir de acá un poquito más, y como ir de acá a, a, a Campana de repente. Sí, qué terrible. Okay, eh? Santiago del Estero tiene de Capital hasta Pinto, creo que son 600 y pico de kilómetros. También oh, son 8 horas de viaje. Sí, qué terrible, ¿no? Qué terrible para el personal de salud que tiene que estar expuesto 8 horas de repente sí, con un Y las ambulancias que... van y vienen, van y vienen, van y vienen. ¿no? Entonces, y en Chaco, Chaco es un poco más, eh, está un poco más diversificada. Eh, el sistema de salud pública y privado porque Chaco tiene muchas ciudades de cabecera el Chaco lo dividió en regiones y eh, cada región tiene su eh, jefe de región ¿no es cierto? y eh, el hospital cabecera de esa región y ese hospital cabecera o ese centro privado está capacitado con todos los servicios, tanto tomografías como resonancia, resonancia ecografía, tomografía. terapia intensiva. Eh, la, en la ciudad en la que yo estoy tiene una terapia intensiva que tiene 15 camas, con tres camas de para pacientes con este, ACB que son neurológicas, o sea, son 18 camas, tiene ocho camas de terapia intermedias, ¿me entendés? O sea... Está bien preparado, digamos. Está bien preparado ¿no? para contener. Y así son otras ciudades, también como Saspeña, como Villa Ángela, como Castelli, eh, que tiene eh, Barranquera, que tienen toda su contención médica, pero también cada región tiene un protocolo diferente porque la circulación y la... Eh, y la gente, ¿no es cierto?, que no entiende que debe cuidarse, hace que tengan un alto número de casos, claro. como no en otra región. Entonces cada región tiene diferentes protocolos. El Chaco hasta ahora está un poco contenida, uh -huh. pero Santiago del Estero está colapsado. Bien. ¿Y cómo ves al personal de salud en Chaco? O sea, ¿qué te quiero, qué te quiero preguntar? si se cuida, eh, si hay muchos afectados por esto del COVID, eh, ¿cómo está el tema de eh, el Estado si los cuida, a los trabajadores esenciales de la salud? Eh, o, o ¿Cómo está la situación de esa gente que trabaja en salud? ¿no? Eh, digamos que en, en Chaco la situación de salud pública eh, está bastante bastante um, organizada Bien. está bastante organizada eh, el tema de los cuidados eh, no, es tan, uh, no están tan cuidados los médicos ni los enfermeros porque hay algunos enfermeros que trabajan en la parte pública y también trabajan la parte en privada ¿entendés? porque el lo que gana un profesional médico o un enfermero en Chaco no te alcanza, digamos que estarías en la, en la franja de... De pobreza. Claro, de pobreza o de indigencia, oh. por lo que se gana. Entonces, Qué terrible. tienen que recurrir a trabajar en otro servicio privado, ¿me Entonces, y el cansancio que tiene ese personal, que trabaja ocho horas en un lado y ocho horas en otro, son 16 horas. Trabajando con pacientes críticos. Cuando no trabaja 24. ¿me entendés? 24 en un lado, sale y va a hacer 24 horas en claro, el otro. Entonces, si vos me dices, está cuidado, y no, no está cuidado, porque debería estar ganando muy bien y quedarse en un solo trabajo. Claro, para hacer la famosa burbuja, ¿no? Claro. También tiene que saltar de un servicio a otro servicio otro servicio. Bueno, pero eso es histórico no en Chaco sino en toda la República Argentina, lamentablemente, ¿no? Eso Argentina, es eso a, nivel ¿no? País, eso a nivel país. ¿no? Uno hablaba siempre habla con los profesionales médicos, de enfermería, técnicos y por ejemplo un técnico de tomografía así en la Ciudad de la Plata trabaja en un hospital público hace 24 horas sale del hospital y se va a un centro privado a hacer 13-14 horas más. Y al otro día hace lo mismo. Y así todos los días, de to toda la pero semana. Esto viene, todo pero esto viene pasando desde hace rato. Yo me acuerdo que en el 2010 en una charla eh, con un médico de especialista en medicina regional Ajá. en Corrientes, que hablaba sobre el tema de el, del dengue, de la leishmaniasis, la leishmania, el dengue y la fiebre amarilla. Eh, nosotros lo, o sea, el que no estaba... Yo fui porque me interesaba el curso, eh, pero en general el 90% de la población no tiene idea de lo que es. La sí. alemania, lo que es la fiebre amarilla, lo que es el dengue. Y tuvimos un, en el 2012 uno de, eh, de los rebrotes más grandes en el Chaco donde prácticamente el 70% de la población del Chaco tiene dengue. Oh. ¿Me entendés? Qué es, terrible, ¿no? Porque claro. la verdad que... Y después tuvimos... O sea, el personal de salud siempre viene anticipando las cosas, pero no se da. Porque tiene que haber una, una voluntad política para hacer un cambio. Claro. También pasó ya con la H1N1. Sí, bueno, pasó fue con terrible. La Felipe, ¿Me entendés? Eso. O sea, también se dijo, duró muy poco, por eso no colapsó el sistema. Y salió la vacuna y todo. Pero no colapsó porque se contuvo rápidamente. Pero ya estaba dando señales de que el sistema de salud no estaba preparado... Que está frágil. ¿Me entendés? Claro, claro, bueno. Y es, es el personal de salud, ¿no? Porque muchas veces se dice, se maldice en realidad, que el personal de salud teniendo los elementos no se cuida. ¿Vos qué, qué opinión te merece esto? No, no, yo creo que sí, se cuida. Tiene los elementos y se cuida, se cuida bastante. digamos. Cuida bastante, ¿no? Bien. Sí. Bien, ¿y qué sugerencia le podemos dar al, ¿no? a las personas que.? Porque al principio de la pandemia, ¿qué nos pasaba a los que trabajamos en salud? En el caso nuestro, hacemos eh, atenciones prehospitalarias, que generalmente son en los domicilios. Eh, la gente era medio reticente a llamar, y cuando llamaba, medio reticente a que entre el personal de salud, ¿no? Eh, ¿Qué sugerencia le podemos dar a esa gente que hoy está con la cabeza con el segundo rebrote y que tiene miedo de llamar a, a, a la, al personal de salud, al personal prehospitalario? Sí, pero o sea, yo que estoy arriba de la ambulancia y que ando, tiene más miedo de ir al hospital que de llamar a la ambulancia. Bien. Los que tienen más miedo son los que ven que llega la ambulancia. Claro. ¿Me entendés? O claro. sea, el vecino, el vecino, el de frente... El de esos son los que tienen miedo ¿por qué llamaron ¿por qué esto ¿por qué lo otro ¿me entendés O sea pero el paciente no el paciente te llama y no, no tiene problema en claro, ese sentido Sí si el vecino sin saber el vecino sin saber ya tiene miedo claro y el paciente te dice no yo prefiero llamar a usted antes que al hospital porque el hospital está está colapsado está colapsado bueno y, y contarles también al, al, a los oyentes que en general las empresas de emergencias médicas toman todos los recaudos. En el caso nuestro tenemos un cañón de ozono, que ozonizamos la ropa, eh, tenemos desinfectantes, o sea, el equipo de salud nuestro va con todos los cuidados y es el cuidado del antes y el después. Sí, sí, termina la atención así sea por un problema de presión alta, y se pone todo atrás y ya va ozonizándose la ambulancia y llegamos a otra consulta como si fuera que recién hubiéramos salido. Digamos. Está bien, está perfecto. Bueno, Juan, muchas gracias. La verdad es un placer. Eh, vamos a ver si logramos hacerte columnista de, de acá del programa para que tengas una, una columna y nos traigas información tan rica como sí. la que diste hoy así que muchas gracias y hasta la próxima Meta, gracias a ustedes hasta luego bueno Cari vamos a una pausa y seguimos en salud radial por favor listo.